La población del planeta está muriendo justamente por eso, por tener el biomagnetismo alterado. Las emisiones de radio alteran el biomagnetismo. Las emisiones de TV alteran el biomagnetismo. Las emisiones de Wi-Fi alteran el biomagnetismo. Y por último, el 5G destruye nuestro biomagnetismo. O sea, en pocas palabras, no hay ningún biomagnetismo que curar, sino que hay un cuerpo que está enfermo que hay que curar. Pero lamentablemente la cura no existe. Te proponen vacunarte con algo que vos mirás y está matando a la población entera. Nos dicen que las enfermedades son incurables y ni siquiera ellos mismos saben qué cosa provoca una enfermedad. Mientras que mi descubrimiento sí nos muestra cuál es el origen de las enfermedades. Los parásitos descubrí que los parásitos son insectos que trabajan con refracción negativa es un modo de invisibilidad de esta manera se mantuvieron ocultos durante millones de años millones? no, miles de años la humanidad tiene miles de años la humanidad siempre eh, vivió la vejez siendo los que provocaban la vejez los parásitos descubierto que tenemos un cuerpo inmortal siendo atacado por parásitos desde adentro, esa inmortalidad se ve reducida a un simple periodo de vida de 40, 50, 60 años con suerte. Entonces ahora que ya sabemos que todas las enfermedades son parásitos, que estos parásitos son invisibles y que tienen todos los tamaños, cuando nosotros pensamos en dos imanes eh, tenemos que pensar en cuál es eh, lo que pueda dañar a un parásito de este imán. Entonces, ahí es donde descubrimos que el parásito se alimenta de energía positiva. Por eso, el Wi-Fi, el 5G, las emisiones de radiocomunicaciones, las antenas y todo lo que emita una frecuencia positiva lo alimenta. Significa que toda la tecnología de este planeta en este momento nos está matando, está alimentando a los ácaros: los jueguitos, la PlayStation, el celular, etcétera, etcétera, etcétera imanes en el cuerpo siempre tienen que estar en estado de atracción o sea un imán de un lado y otro imán del otro y que se estén atrayendo de esa manera eh, lo que es el magnetismo va a circular por dentro del cuerpo y va a magnetizar nuestras células devolviéndole el norte magnético a cada célula Obviamente, la mayoría de las personas están enfermas por no tener el norte magnético en las células de la sangre y por último con el zapper de bob beck se curaron miles de personas mando un abrazo.